me han amenazado que yo, si me pasa algo, responsabilizo al sindicato de San Francisco de Macorís, donde ellos yo estaba hablando ahí y me amenazaban que viniera aquí. Y nosotros no estamos dispuestos, ni, cometemos, ni, ni aceptamos chantaje, no aceptamos chantaje, ni aceptamos amenaza. Eso se acabó. Las leyes están ahí. Si ellos tienen su derecho, que nos vamos a los tribunales. Los tribunales están ahí. Y que nos lleven a los tribunales y si ellos tienen su derecho se lo vamos a dar. Pero si nosotros lo tenemos, que nos, que, nos lo, que se quede tranquilo y nos los vengan. Joaquín García. Joaquín García, ¿cuál es la situación que se ha generado en el día de hoy? Nosotros estamos aquí en un conflicto, eh, solicitando la participación de un relleno que se va a hacer aquí en la sirena, en la compañía Bellón, y viene otra compañía la de Moca y no quiere que nosotros participemos en la misma. Y nosotros no vamos a dejar de participar, porque este es nuestro derecho, como ciudadanos de San Francisco de Macorís, defender nuestra plaza. otro que venga de por allá no puede venir a quitarnos la comida a nosotros aquí.